El Parlamento de Nicolás, donde más del 90% de los diputados son chavistas, conformó el 27 de enero una comisión especial para mantenerse en contacto con Fede Cámaras. Esta comisión se enmarca además en un supuesto proceso de negociación nacional anunciado por Nicolás el pasado 5 de enero. Con una celeridad que ha pasado esta historia que vale la pena evaluarlo en serio. Esto es en serio. Esto es en serio, ella es Naki Soto. Y él, Luis Carlos Díaz. Naki, Jorge Rodríguez fue a Fede Cámaras y quiso mostrar la reunión como un asunto espontáneo. Como si no se estuviese negociando a puerta cerrada desde hace muchos meses entre el sector empresarial el más importante del país, Fede Cámaras, y el Estado venezolano. Epa, pero Fede Cámara además apoyó también esta narración, no lectura, sino narración así, ups, de repente se va a celebrar aquí esta reunión y como a nosotros nos gusta ser diáfanos con esta historia, se lo estamos avisando. Esto va a pasar. En la colección de lugares comunes que ocurrió después de esto, porque había que felicitarse mutuamente, se dijo, bueno, hay ideas de lado y lado vamos a ver si llegamos a algunos acuerdos hay una buena disposición para participar pero ¿qué, qué ocurrió allí? Jorge Rodríguez calificó la reunión como positiva y además advierte que Fede Cámaras podrá ayudarle en al menos tres esferas importantes. El proceso de vacunación contra el COVID-19, la aligeración de trámites burocráticos en Venezuela que evidentemente entorpecen la labor del empresariado y además en algunas otras propuestas por ejemplo para la ley antibloqueo de Nicolás a esto hay que meterle la lupa y de hecho vamos a conversar de eso en esta, esta edición y es sumamente importante para entender cómo se va a negociar en Venezuela en adelante pero segundo, los intereses de las partes involucradas hablar de confianza mutua entre las partes y que se hable de vacunas es muy raro porque si de verdad confías en el chavismo Tienes que comerte el cuento de las gotitas milagrosas Entonces no tienes por qué vacunar a nadie Sino darle unas fulanas gotas que van a, van a curar Al 100% de las personas Según la narrativa oficial Si vas a aligerar trámites, pues no es algo que las empresas vayan a hacer. Es algo que está del lado del Estado completamente. Es. Y si vamos a hablar de la ley antibloqueo, pues es una ley que es ilegítima, que no tiene reconocimiento internacional y que además va a funcionar como una suerte de habilitante que se monta, que, que pisa a la asamblea de Nicolás Maduro. Porque le permite al Estado librarse de empresas que estatizó, darlas además en una suerte como de oscuridad, como opacidad a actores privados que quieran, administrarla y ver al área empresarial venezolana que se supone que trabaja del lado del bien, con reglas claras y demás jugando ese juego, es muy, muy extraño. Lo realmente extraño, además, para, para seguir con la línea, es que la comisión permanente que elige el Parlamento de Nicolás para quedarse en contacto con Fede Cámaras no la constituye nadie que haya tenido vinculación con el empresariado, un comerciante, un empresario, un emprendedor. Alguien con competencias. Eh, no. Aquí está, el hijo de Nicolás. Que Vete tú a saber cuál es la experiencia... Eh, nada sí, vale. Estará por política No por conocimiento en el área Bueno, a la reunión se fue con un fotógrafo Que le tomó muchísimas fotos a él solito ¿Tenemos? Luis Eduardo Martínez Ok, miembro de Acción Democrática Que además viene de otro tipo de actividades No necesariamente las empresariales Y Francisco Torrealba Quien fue ministro de trabajo Cosa que entonces por espíritu es contrario a las empresas Porque un ministro de trabajo está para defender a los trabajadores uh -huh. Entonces no se entiende cuál es la verdadera interlocución De los empresarios venezolanos Un comité de personas que no saben del área. Pero se supone que se van a mantener permanentemente en contacto con la Junta Directiva de Fede Cámaras para ir absorbiendo ideas. Van a ser unos dementores de ideas empresariales para llevárselas al gobierno. Y tratar de dinamizar el asunto de la economía. Este caso es curioso porque entonces Jorge Rodríguez sigue jugando un rol muy complicado. Él, él, él debe ser en este momento el presidente del Parlamento de Nicolás Maduro, el electo el 6 de diciembre del año 2020, pero se le sale el ministro de comunicación que ha sido todos estos años. Entonces es como tratar de controlar lo que se dice sobre las cosas, tratar de Presentar en público Sobre todo ante actores internacionales Porque de verdad los nacionales no se enteran no Hay medios de comunicación que hagan cobertura de estos temas Mucha gente que está viendo este programa Se está enterando ahora que hubo reuniones bilaterales Y entonces en este control es donde Rodríguez Trata de sacar el rol de ministro de comunicación Mientras tanto Para las propias filas del chavismo Que montan en pánico En cólera Porque cómo es eso que tú te estás entendiendo Con de Cámara A cuenta de que mantienen el policía malo y ese mismo día de la reunión apareció uno de los alacranes un corrupto uh, que forma parte del parlamento de Nicolás José Brito y dijo mira sabes que yo vine al Ministerio Público para continuar con la investigación de todos los bienes que debió haber perdido la República durante la pasada Asamblea Nacional y yo le estoy pidiendo al Ministerio Público humildemente cautelares contra al menos 35 personas así estamos arrancando para para que no salgan del país y poder seguir investigándoles y después llamarles a prestar declaración. El mismo día que se reúne con el empresariado, el chavismo le mete un gancho al hígado a la oposición, a la oposición con la que no quiere negociar, con la que no quiere dialogar, con la que no se va a reconciliar y le dice, bueno, usted tiene prohibición de salida del país. Y esa, ese tema no solamente intenta cambiar el escenario de cuáles van a ser los interlocutores de la negociación del chavismo en el año 2021, sino que además trata de darle insumos de tranquilidad a una militancia, a una base que todavía no entiende cómo es que en el año 2008 se le ponen bombas a la CDF de cámaras, como ocurrió en Venezuela, aunque una generación lo haya olvidado ya por completo, y luego en el año 2021 las cosas cambien. Y de hecho no es aislado el asunto de la bomba en 2008, que además, generó una persona muerta, la persona que estaba manipulando los explosivos sin conocimiento en ese momento, sino que además, años después, las agresiones del Estado venezolano contra el empresariado fueron marcadas. Solamente en el año 2012 se rescata una cita que hubo en la que oficialmente se dijo a de Cámaras no se le van a dar dólares, sino que se le van a dar dolores de cabeza. Ese tema lo vamos a exponer con más detalle más adelante porque, esta búsqueda de encuentro, de nuevo diálogo, tiene también su piquete. Tiene un piquete además, una enorme necesidad de darle estabilidad a Nicolás, pero una estabilidad a su medida, uh -huh. bajo las condiciones que él elija y eso supone evidentemente no, tender, no tener contendores políticos, gente que compita políticamente con él, ni que le hagan críticas, ni que le hagan resistencias. Apenas la semana pasada Nicolás en una reunión con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela dijo, el que me critique que es un traidor, traiciona el proyecto grande, traiciona la Quinta República, lo que sea, como le llamen al ideario de esta gente. Así que críticas no hay y por algo tuvo que salir el Partido Comunista de Venezuela a decir, epa, las críticas son necesarias, camarada, aquí hace falta dar críticas y nosotros nos sentimos en una situación de enorme eh, riesgo, vulnerabilidad porque, porque nos están acusando si somos la voz crítica entonces nosotros estamos en riesgo bienvenido el Partido Comunista de Venezuela a la oposición entonces en este escenario no se trata de dialogar ni de ne negociar con todos sino con solamente aquellos que el poder elija Nicolás Maduro necesita en este momento estabilidad y la ha ido construyendo a fuerza de acabar con la disidencia y necesita financiamiento, cosa que es muy complicada y para la cual necesitan a los empresarios, sobre todo de cara a personas fuera del país. Pero entonces este asunto de presionar para mejorar la, las condiciones, lo que genera es una suerte de paz impuesta, en la que no hay crítica y no hay ninguna resistencia. ¿Y cómo podemos ver esto? En la versión del cuento que he echa Fede Cámaras. Oh, sí, el presidente de Fede Cámaras, Ricardo... Cusano, uh, bueno, tiene que entrenarse un poco más en vocería, pero en todo caso arranca su declaración diciendo que no hay nada que ocultar, que a ellos les gusta ser diáfanos con estas cosas y que hay que dejar de satanizar las reuniones en las que se puedan negociar mejores condiciones para la economía venezolana. También, insisto, hizo el esfuerzo, el amague, por hacer ver que era como una primera reunión que estaba ocurriendo ups, y que... Afortunadamente salió bien cuando no es así. ¿Por qué hago énfasis en esta historia? Porque si gobierno y fe de cámaras mienten en una variable que puede ser comprobada por muchos, en una variable tan sencilla como la posibilidad de haberte reunido muchas veces con ese interlocutor, me puedes mentir con muchas otras cosas más graves, más profundas, más importantes. Mentir no tiene ningún valor para la vocería. Entonces, por el amor de Cristo Redentor, elijan bien sus palabras y si el gobierno, quiere jugarlo de un modo, ustedes traten de jugarlo de otro. Además hay otra declaración que es cuando dicen bueno, si nos basamos en el pasado y los fracasos, entonces vamos a empezar mal. Como si fuese un asunto aquí de, de desamor. Como si fuese un asunto de que, bueno, es que yo no estoy de acuerdo no me gusta y no que fuese la ruta de un plan autoritario de un gobierno que le cerró la posibilidad de trabajar libremente a muchas empresas, a muchos comercios y destruyó la economía. Entonces esto no es un asunto de amores. Es un asunto de que objetivamente y lo pueden buscar ustedes en redes sociales, Ricardo Cusano en el año 2019 dijo que Nicolás Maduro había cometido un holocausto empresarial y que habían acabado con miles de empresas en Venezuela. Entonces, si se usan palabras tan graves como holocausto empresarial, después no le puedes pedir a la gente, no, no, olvídense de todo lo que hemos dicho, porque es momento de empezar de cero. Así no funciona esto. Es, es muy loco, en todo caso Cusano... Puso a la orden a su disposición el, el conocimiento acumulado en fe de cámaras y de hecho plantea que el parlamento de Nicolás, nuevamente donde el PSV está sobre representado, es un absurdo, pero a Cusano le parece que puede ser un espacio de entendimiento, de negociación para ideas que ayuden a reinstitucionalizar al país, a traer nuevas fuentes de financiamiento. Porque si estamos de acuerdo en algo, y es un gran acuerdo en el año 2021, es que hay un drama humanitario que atender. El asunto es que las maneras de resolverlo no pueden pasar por violar la ley. De hecho, uno de los diputados que es miembro de la comisión que está negociando con fe de Cámara, el, el de Acción Democrática, ha planteado que una de las grandes soluciones para este país sería hacer unas elecciones generales. Elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales, un montón de cosas. Algo que está prohibido por Constitución. Es decir, un diputado que te pida violar la Constitución para resolver un conflicto es como una cosa muy extraña. Y con eso es que estamos lidiando como encargados de llevar esto adelante. Lo interesante acá, LC, es que hay declaraciones previas de Ricardo Cusano, no solo en donde acusa eh, todos los errores que ha cometido el gobierno, el chavismo... <ríe> los 22 años de chavismo en el poder, sino que luego va metiendo esta suerte de variable transversal de no creer en extremismos, de dejar de acusar los extremismos que ya las ideologías pasaron de moda, que ahora vamos por una construcción nueva una cosa diferente y de verdad es una información poco conocida porque nuestro sistema de medios está asfixiado tenemos un sistema de propaganda oficial y los medios que nos quedan son permanentemente hostigados acusados, perseguidos etcétera, entonces aquí hay una información importante que termina lamentablemente pasando por debajo de la mesa, no porque así lo quiera el sujeto sino porque no hay manera de darle mayor difusión, ¿Cómo estas palabras de Cusano pasaron por debajo de la mesa, nosotros se las traemos en serio No sé cuál es el modelo que se está construyendo en Venezuela lo que sí sé es que es un modelo que todavía tiene profundas deficiencias en libertades, en derechos. Este fragmento que hemos visto es una conversación hecha en Unión Radio por Jorge Boti quien ya fue presidente de Fede Cámaras y se la hace a Ricardo Cusano, el actual presidente de Fede Cámaras, en el año 2020 y ya hablaban de estos escenarios de negociación y este viraje, este cambio en la percepción sobre lo que ocurría en Venezuela y cómo entenderse con el poder. Botti, de hecho, califica a Cusano como un presidente de Fede Cámaras disruptivo hablando sobre todo de la la posibilidad de ser un sujeto que causa cambios, que genera cambios con sus políticas, con sus maneras. Es un tema que aborda varias veces a lo largo de la entrevista, que por supuesto... Produce en Cusano el efecto de no, José, yo soy el que soy Y ayuda muchísimo a soltar un poco la, la madeja de sus ideas Hay un dato que a mí me parece importantísimo Y es que la mayoría de las críticas que genera Cusano a lo largo de esta entrevista Luego son replegadas tratando de decir que son simples descripciones Que él no juzga, que él no califica, pero sí hace críticas muy serias donde el menos afectado una vez más termina siendo el chavismo. Las críticas más severas se la hace a la casta política de la oposición pasada, presente, hace... Por supuesto, una ruptura narrativa importantísima entre la anterior clase empresarial que incursiona en la política, cosa que Cusano asume como un error y se define como miembro de una nueva generación que se entiende de manera distinta con el poder. El asunto es que también ha habido reuniones previas. Él está hablándole a Jorge Boti, quien desde Fe Cámara, también se reunió con el Gobierno Nacional en el año 2013. Algo que no tiene nada de malo. El asunto es ser bastante transparente con las agendas. De hecho, se hizo en 2013 después de que se dijera que a ellos no se le iba a dar dólares, sino dolores. Y lo curioso es que con el paso del tiempo, ya vemos hacia el año 2016, y pueden verlo también en este recorte del momento, que se habían acumulado más de 12 mil millones de dólares en deuda ...con proveedores de materia prima a empresas venezolanas. Es decir, este Estado que le negó dólares a las empresas, que las hizo endeudarse y luego no cubrió esas deudas externamente... ...quebró el aparato productivo y se reunió con muy buena disposición con Boti, con Roy, con quien haya pasado por fe de cámaras. Entonces el asunto es que tratan de pintarnos unas bondades en los interlocutores solo porque en este momento, año 2021, el gobierno está un poco más quebrado que antes. Y como está más quebrado, entonces quizás va a ceder, ¿en qué?, nunca lo dicen. Bueno, ahí es. Justamente creo que una de las cosas donde Jorge Botti trata de ser más enfático, cuáles son los incentivos para esta historia, porque de hecho define todas las reuniones previas como unas reuniones que han ocurrido con respeto, que a diferencia de todas estas agresiones que han definido al chavismo a lo largo de la historia con el empresariado, estas han ocurrido con respeto. Y Termina preguntándole a Cusano, ¿cómo, ¿cómo has sentido tú al poder, al chavismo en esta historia? Y Cusano le responde que los ha sentido sinceros, que en 20 años algo han aprendido de economía y se dieron cuenta que se equivocaron. Quizás esto que estoy diciendo es muy duro asimilarlo, pero en 20 años algo han aprendido de economía y se dieron cuenta que se equivocaron. Con casi 6 millones de migrantes fuera del país, con 8 años de contracción económica, con el cuarto año de hiperinflación. Coño, cualquiera se da cuenta, mi hermano querido, con una economía contraída en apenas 8 años. 90% por supuesto que algo han aprendido. Y este asunto de querer decir en estos espacios y en todos los demás que su gran ventaja es que no tiene intereses políticos. Como si eso fuese suficiente para lidiar con el chavismo. Como, no, yo no tengo en mi agenda la idea de cambiarte. Lo único que quiero es sobrevivir. Puede sonar pasivo, puede sonar interesante, puede sonar intuitivamente correcto, pero es también hacer política. Es hacerte el loco con cosas que están pasando, tratar de ver una solución pragmática a cosas que en algún momento tienes que resolver, pero... En el camino se ha cometido un daño tremendo a las empresas que tiene que ser denunciado por la propia fe de cámaras. Es decir, esta reunión se da y en paralelo tienes en la calle a la SUNDE, al CENIAT y al Seguro Social hostigando empresas al mismo tiempo. Entonces no puedes decir que estás esperando las mejores voluntades de aquellos que te convocaron porque básicamente no te necesitan. Lo que necesitan es que les dé algo de legitimidad y que te tomes la foto. Ah, bueno, por supuesto, porque además esto ocurre con un parlamento que no goza, que ha sido calificado como ilegítimo e ilegal por buena parte de la comunidad internacional. Tú no te estás tomando la foto con cualquier trocito del poder, te estás tomando la foto con un parlamento que mucha gente califica como ilegítimo porque las elecciones de las que se supone provienen no son, no fueron transparentes, no fueron creíbles, no fueron democráticas. No hay manera de brindarle legitimidad a menos que se vaya tomando la foto con algunos actores fundamentales de la vida pública venezolana y pueda mandar esas fotos, ¿sabes?, para aligerar el expediente en contra. Ese sería un extraordinario incentivo para el régimen de Nicolás. Un expediente además que incluye a la Organización Internacional del Trabajo, porque si hay un lugar donde sobre Venezuela se han hecho investigaciones duras es en la OIT y ha sido justamente porque el empresariado ha documentado las violaciones las ha denunciado en espacios nacionales e internacionales y ha podido demostrar lo que llamaron el holocausto empresarial. Entonces, lo que estamos pidiendo es coherencia, no radicalismo, no fanatismo, no cierra ni nada, sino Coherencia. Porque incluso un escenario donde un empresario se ve tentado a decir que él no tiene aspiraciones políticas para bajar el grado de amenaza, significa que no es un escenario ni libre, ni democrático, ni plural, ni participativo. Porque no es justo que alguien no deba tener intenciones políticas para poder actuar. Entonces denle la vuelta a esto pero, y sepan entonces por qué las cosas pasan pero sí si lo así. hace LC y lo dice además durante toda la narración trata de separar ambos escenarios una cosa es el sector económico y otra cosa es el sector político yo con aquello no me meto yo quiero saber si ese señor llegó a ser presidente de Fede Cámaras sin haber hecho política mabá gracias pero yo no hago política y, y entonces chévere a mí sí me consideran un buen interlocutor le gana, le gana la razonabilidad en algún momento, y ahí agradezco además como las intervenciones que hace Jorge Boti, porque tiene que decir, mira, la verdad es que salvar la economía venezolana para un régimen que ha hecho lo que ha hecho es como hacer una reunión de alcohólicos anónimos en la sala de una licorería. Las tentaciones alrededor de manejar más dinero a un gobierno que ha votado, el gobierno que ha manipulado, que ha hecho corrupción de manera increíble con el dinero público, es muy grande y Cusano admite con esta frase la mejor definición sobre las expectativas que puede tener el sector económico reuniéndose con el equipo de Nicolás. Con esto terminamos por debajo de la mesa. Ahí se pueden conseguir grandes acuerdos, pero muy puntuales. Un acuerdo estructural de 180 grados que, que, que, que cambie la dinámica del país, no está. No, no la percibes. No, no la percibo. Te agradezco mucho tu sinceridad, Ricardo. Entonces a lo que se refiere Fede Cámara es a lograr Cosas puntuales, muy pequeñas, cosméticas, pero no un cambio enorme de 180 grados. Y eso quizás tiene que ver con este respiro que ha vivido la economía venezolana desde hace un par de años, pero no la economía venezolana, sino un conjunto de actores a los que les han permitido importar, les han permitido comerciar, les han, import, imp, imp, les han permitido hacer cosas por su cuenta que, como vimos, generó algunas burbujas de placer en algunas ciudades donde hay personas que tienen acceso a bienes. El, el tema, el drama de esta historia es que la situación económica de Venezuela es tan grave que lo cosmético no ayuda, que si tú no generas producción, si tú no generas actividades que creen en la economía, valor agregado, es una necedad lo que estás haciendo. Estás reproduciendo en otras esferas la economía de Bodegón. Y estás hablando entonces... Dándole más poder, y creo que es uno de los grandes riesgos, terminas dándole más poder a aquel actor que generó la crisis y que ahora quiere vender lo que expropió y quebró. Si la corrupción generara renta, el chavismo nos haría ricos a todos muy rápido, pero no fue así. Es tan miserable la situación que incluso mucho del dinero que se fue ni siquiera lo están reinyectando para así vivir es. mejor. Y están generando unos niveles de malestar terribles. Entonces, ¿por qué ocurrió esta reunión? Jorge Rodríguez, lograr que una reunión con Fede Cámaras y el mantenimiento, además, de esta comisión con el hijo de Nicolás, le brinde legitimidad a su Parlamento. Puede además lograrlo e insertar en los noticieros estos de ciencia ficción del Estado, en este parte semanal que presentan ellos... Eh, que han logrado algo y llevárselo luego a la administración de Biden y decirle que mira, el chavismo cambió, es distinto. Ya somos eh, gente que se reúne. Es sensato entonces evaluar a fe de Cámaras como un lobista en el terreno venezolano que está tratando de darle material al gobierno de Nicolás. Eso es un tema muy, muy delicado porque si uno de los temas de agenda es eliminar sanciones para poder hacer negocios con el Estado venezolano, pudiese significar unos costos tremendos porque es aliarse con personas que tienen investigaciones, sino las grandes estructuras estatales, las personales, gente que tiene investigaciones por corrupción, violación masiva de derechos humanos, relaciones con el narcotráfico, financiamiento del terrorismo. Él se toca una tecla importantísima que además que es lo que levanta la suspicacia de mucha gente. Amén de las críticas fundamentadas contra el chavismo, el tema de las sanciones termina afiliando a ambas organizaciones, tanto al Parlamento de Nicolás como a Fede Cámaras, que además sí ha sido como muy abierto con las críticas a las sanciones. No depende de esta reunión, lo han dicho durante unos cuantos meses, el asunto de los efectos peyorativos que han tenido las sanciones sobre la economía venezolana. Y yo voy a insistir en el punto. Si dijeran con igual vehemencia el costo que ha tenido el chavismo sobre la economía venezolana, yo me quedaría más tranquila. Pero todo, toda persona anti sanciones habla de las sanciones de nuevo como si hubiesen sido imaginadas por un tercero, solamente por joder... Para ver si nos estropeaban la vida. Las ven como no causas con... y no como consecuencias. Es decir, las sanciones nos hacen daño, son la causa de algo. Pero no las ven como la consecuencia del daño que le hizo la administración pública en Venezuela a la gente. El daño masivo que le hicieron incluso y sobre todo al tejido empresarial, que era muy pequeño frente a la economía petrolera, pero que en este momento con la economía petrolera dañada, quebrada, es fundamental para levantarse. Entonces lo que se está pidiendo es coherencia, entrega de cuentas y tienes un montón de gente que dice no, no, yo quiero negociar con el Estado. Pero Déjame negociar. Mi, mi punto aquí es que puede ofrecerle un régimen que está quebrado financieramente, un parlamento que no goza de legitimidad en buena parte de los países que podrían ofrecerte algún tipo de financiamiento. El mayor incentivo que tiene el régimen de Nicolás es decirle yo no te voy a fregar, no te voy a cerrar, no te voy a robar. Y eso ocurre por una razón, porque sienten que la lucha política se perdió. Se fracasó, va a tardar muchos años más y lo económico no podría esperar a que los, los partidos se reorganicen, a que haya otra vez una fuerza electoral, a que se construya una masa. Entonces, como quieren hacer negocios ya... Rápido es cuando asumen estas líneas. Chévere, pero, pero ¿qué te está ofreciendo Nicolás? Esta, esta dolarización darwiniana que ha sido una multiplicadora más de pobreza, de desigualdad. Somos uno de los países más desiguales de América Latina. Hay gente que se entiende con un bodegón o con envíos puerta a puerta y hay gente que sigue ganando en bolívares poco menos de un dólar al mes. Caramba, al mes. ¿Ese es, ese es el incentivo hicimos una lista de cambios puntuales que debería hacer el gobierno nacional o quien sea que esté administrando las cosas económicamente mm. y que puedan ser entonces atractivas para Fede Cámaras o para las empresas venezolanas y la hicimos nosotros ya que la agenda de los actores políticos trata de ocultarla todo el tiempo así que si usted tiene un amigo empresario comerciante, pásele este en serio porque lo que viene a continuación es una guía pedagógica de cosas que deberían cambiar Primero, el control de precios. Un país que tiene controles de precios y los mantiene, y los mantiene como amenaza. Y cuando le da la gana a alguien, va y trata de denunciarte el local y quitarte las cosas, está afectado. Pero además, la gente cree que el control de precio es el pollo en el mercado. Aquí hay control de precios a nivel industrial. Van a las empresas y le dicen: Usted debe pagar por el maíz, tanto, y quiebran a los productores de maíz. Y usted tiene que pagar por el azúcar, tanto tanto y resulta que hay también azúcar importada que es mucho más barata y termina afectando a los productores nacionales, entonces Pero... el control de precios tiene que ser desmontado. Y el control de distribución, pana. Oh, sí. Si la cosa fuese solamente decirte cuánto cuesta, el insumo sale y vale. Pero además tienes un gobierno que te dice, usted va a distribuir productos primarios o terminados. ¿Ah? Usted va a distribuir esto para tal parte, tal parte y tal parte. Las guías de distribución son un material de corrupción. ¿Por qué no decirlo? Como lo puede ser, así como nos secuestran la identidad y para comprar un pasaporte debe, no sé, ser... Empresaria. <risa> para poder pagarlo y para conseguir una cédula de identidad tienes que esperar no sé qué, lo mismo pasa con los controles de distribución es absolutamente absurdo y además creas más desigualdad hay ciudades a las que no llegan insumos y no llegan porque así lo decide el Estado hay productores, campesinos que están diciendo a nosotros no nos está llegando diésel y no es porque Venezuela no tenga diésel tiene y tiene mucho, tiene almacenamiento de diésel Es que no se lo están distribuyendo El control estatal de la distribución A muchos niveles Está generando escasez artificial Desde hace años Una medida es desmontarlo Después de estos dos controles Que hemos mencionado Viene el tercero Que es como ese fantasma Que se mantiene allí El control de cambios okay. Porque muchos creemos Que el control de cambios Ya no existe El control de cambios Fue desmontado ¿Acaso tu tarjeta de crédito Venezolana sirve En otra parte del mundo? No, el control de cambio se mantiene, el Banco Central de Venezuela sigue teniendo un precio del dólar, solo que ahora ha tratado de liberarlo, a veces está más alto que el dólar paralelo, pero sigue habiendo un control de cambios que afecta las operaciones financieras en Venezuela. Ese tipo de cosas tiene que ser corregida. Y así como existe la tríada del hostigamiento formal, seguro social, Zoom de tal, el CENIAT, ¿tienes, tienes el resto del hostigamiento formal, pero que opera así como en, en las semanas de cuarentena absoluta radical como sea que la llame el mamut, en esas semanas cualquier alcabala se siente en condición de hostigar a un ciudadano, de sobornar a un ciudadano para que lo deje pasar. Estamos hablando del fenómeno de corrupción y discrecionalidad. El Estado venezolano tiene que desmontar el aparato represivo que tiene, que le roba a las empresas y comercio y no los deja trabajar en paz. Porque Entonces, si a un ciudadano él, como mínimo le están pidiendo 5 dólares para dejarlo pasar así cuando el policía o el militar está de buen humor imagínate cuánto le cobran a un camión de distribución de la empresa que sea y ahí tienes entonces peajes uniformados autoridades locales consejos comunales colectivos comunas y cualquier ente que le esté pidiendo su tajada a los empresarios venezolanos. Insistimos, no lo van a decir ellos públicamente, lo decimos nosotros, porque lo vemos a diario. A esa gente le está hostigando el Estado y un montón de gente con chapas del Estado que les roba su trabajo. Métete también en el punto de las políticas arancelarias, porque el asunto aduanero en Venezuela es un desastre, un absoluto desastre. Nuevamente, porque el imperativo es la discrecionalidad. No es un problema de políticas públicas, no es un problema de diseño. Es absolutamente discrecional. Si tú eres amigo del primo, del fulano, de tal, del que tal, el que maneja, chévere. Adelante. Y el que no. Tienes problemas de importación y tienes problemas de exportación. Creemos que la importación está resuelta porque cualquier cosa entra en aduana, pagando entran las cosas, se volvieron a llenar los anaqueles. Pero el asunto es que no hay orden, porque no hay Estado. Lo que hay es... Gente que paga y paga mucho y paga mucho más de lo que legalmente debería estar pagando y ese dinero no va a las finanzas del país. Entonces no tienes materia arancelaria. Si ¿Sí se dan cuenta entonces que tenemos un desorden. Por supuesto que hay empresas venezolanas que quieren y están exportando. Es un gran valor, pero si para hacerlo tienes que sacar 80 mil papeles y pagar y mojar la mano para poder meter la cosa en un barco, para poder enviarla, no funciona. Y estos son los cambios puntuales que deberían acelerar lo antes posible para que... ...el sistema funcione. No me saques los servicios básicos, por el amor de Dios... ...porque de verdad hace falta también meter eso en la ecuación, ¿eh? Los servicios básicos que afectan a las empresas son... ...agua... ...electricidad... ...gas... ...combustible... ...y líneas de transporte... ...porque hay lugares donde ni siquiera los trabajadores... ...pueden ir a su lugar de trabajo... Y tienes además la flexibilización en materia de empleo, uh -huh. que significa que el Estado tiene que desmontar este control en el que no te permite despedir personas, está fijando unos salarios, está o sea, se, se está entrometiendo en unas materias que hacen más daño. Hay que decirlo en voz alta, si la gente fue de cámaras no lo quiere decir, ojalá. Esta gente pueda, cualquier otro empresario pueda verlo y se los diga o se lo diga a la comisión, les acerque los datos porque cambios puntuales hacen falta y muchísimos con urgencia. Uno de los más importantes es el financiamiento. Ah. Si los bancos no pueden prestar porque el encaje legal los tiene amarrados, ¿cómo una empresa puede planificar o crecer o hacer planes? Si no hay préstamos. Entonces, si se dan cuenta, esta lista que acabamos de hacer, si quieren trabajar, ahí tienen un montón de cosas. Porque viene la otra parte de esto, Naki? Y es que nada de lo que hemos dicho es responsabilidad de la Asamblea Nacional del año 2015. Por ejemplo, Diciéndolo de otra manera, la oposición en este caso no tiene nada que ofrecerle a Fede Cámaras. Y evidentemente es normal que Fede Cámaras acuda al bully a decirle, señor bully, lo que usted está haciendo me hace daño, cámbielo. Pero si descubrimos, resulta que esto está pasando desde el año 2001, 2002 Eso que Cusano dice es que los empresarios se metieron en política Por supuesto, porque en el año 2001 Aunque una generación lo haya olvidado Porque fue hace 20 años Hubo un paquete de leyes habilitantes para Hugo Chávez Que terminaron haciéndole daño al aparato productivo Que ya había en ese entonces Por supuesto que los empresarios se metieron en política Porque la política se metió en sus áreas de trabajo Además estamos hablando de una capa empresarial débil De un país rentista que compite poco, que no aguantaría en el libre mercado, muy poco, no, no aguantaría mucho tiempo. Eso es lo que teníamos como capa empresarial. Veinte años después es peor. Y además ocurre en el marco de una oposición que sigue diseccionada, que no ha sido capaz de ponerse de acuerdo. Allí hay una oferta uh, de Leopoldo López sobre una nueva plataforma que los reunirá y tal, con todas las antipatías que levanta Leopoldo López. Yo no sé si funcione, pero en todo caso... La oposición efectivamente no le ofrece un terreno distinto al empresariado Si te tienes que entender con el chavismo, pues te entenderás con el chavismo Salvo que no hace falta ser cínico en el discurso No hay que disculparle la culpabilidad directa que tiene en la manera como fue destrozado este país En términos productivos y en muchísimos otros, allí está Esa es una variable que no le puedes quitar, que no puedes maquillar si te quieres entender con él porque es el que mantiene el poder, chévere, pero no le resta en responsabilidad en este desastre que vivimos. Y fíjate que hace rato dije que bueno, es que la oposición entonces no tendría nada que ofrecerle a esta clase empresarial. Pues resulta que justamente fueron las presiones internacionales del lobby opositor, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos como en el Grupo de Lima, las que terminaron generando que el Estado dejara de asfixiar algunos sectores económicos. Si no lo quieren decir es muy su problema pero si no hubiese sido por esos cambios hoy no tuvieses esta situación en la que las empresas se sienten mucho más autónomas que antes porque ya no están recibiendo renta estatal por ningún lado y eso es una gran oportunidad de crecimiento que además los propios economistas están apuntando por todas partes tenemos una nueva clase empresarial que depende de sí misma, y eso puede ser una muy buena noticia si quieren levantar cabeza. Epa, y además, es chéverísimo para los capitales que logró construir el chavismo con todos estos años en el poder, relegitimar esa plata con empresas expropiadas, con bienes expropiados, es decir, aquí se ha construido una nueva oligarquía que les guste o no, tendrá que cruzarse con el empresariado tradicional, con el empresariado de siempre. Aquí van a unas fusiones importantes son muchos además los que están dispuestos a cohabitar con el poder salvo que no sabemos ¿Durante cuánto tiempo? Pendiente a ver a quién le dieron DirecTV, que ahora es Simple TV, y que luego se mete el Estado y le controla las tarifas, hablando de controles de precio, Pendiente con a quién le van a dar net y muchas empresas estatales. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí. Esto es en serio. Él es Luis Carlos Díaz. Ella es Naki Soto y pueden ver nuestros contenidos en patreon.com. Naki Luis Carlos, todo pegado. Y también pueden suscribirse a nuestro canal de videos en YouTube, youtube.com. slash, Naki Luis Carlos, pero lo más importante es la gente que está compartiendo. <ríe> Cónchale, es verdad, es, son buenísimos, gracias, muchas gracias.